Y ahora nos vamos a nuestros sistemas. Ya tenemos un sprite. Ahora vamos a intentar hacer que se mueva. ¿Sí? Vamos a hacer un sistema de físicas, por ejemplo. Pero no tenemos físicas porque nuestras entities que están definidas aquí no tienen velocidad. Vamos a añadírsela, ¿no? Por ejemplo. Podemos añadir un VX y un VI. De momento las vamos a poner por defecto a 1 para que tengan una velocidad. ¿Sí? Y vamos a crear un sistema de física. Añadimos 1. Ya tenemos hecho uno de render, pues me lo copio para ahorrar. Todo esto no me hace falta, que son las constantes de los colores. Voy a llamarlo a todo esto. Physics System. Eh, no necesito un ancho y el alto para el Physics System. Esto no me hace falta Esto tampoco Esto tampoco Un update Lo de arriba sobra, ¿no? Memory fuera, cstd fuera Ya está Declarado ¿Os parece bien este physics system? ¿Añadiríais algo más? ¿Eh? Un init. Podríamos añadirle un init. De momento mi init es mi constructor. Que no lo tengo hecho, pero voy a hacerle un init al constructor. Ya está. Arreglado. Pues mira, vamos a hacerlo bonito. Así. ¿Vale? Y como ese es default, este que es el destructor, fuera. No declaro destructor. Regla del cero. Si no tengo que definir ninguna... Función especial, destructor, constructor de copia o asignación, ni constructor de move, ni asignación de move, es decir, de revalues, no construyo ninguna. Constru poner un destructor, aunque sea por defecto, en una en un una clase donde no voy a hacer nada más que la destrucción por defecto, obliga al compilador a generar código distinto, que es peor, porque asume que va a ser destruido de forma explícita. Vale. Sí, dime. ¿Tú no quieres que de ninguna manera se cree un physics system de esa manera? Sí, es decir, es constructor que, no se puede... que no se pueda utilizar el constructor. ¿Por qué? ¿Por qué no querrías utilizar el constructor? Tú quieres tener un tipo de objeto que no se pueda construir sin pasarle parámetros. ¿Vale? Para eso le ponemos parámetros al constructor, ¿no? Si quisiéramos que solo se construya con parámetros, le ponemos parámetros al constructor y ya está. A ver... Repite, o sea, tú quieres que el, que el Physics System cuando se construya tenga parámetros, pero no quieres ponérselos cuando lo construyas. No, lo que, quiero es que nadie pueda crear un Physics System sin pasarle parámetros. ¿Que nadie pueda crear un sin pas no que vale, son dos cosas distintas. Si tú no quieres que el constructor se pueda usar, o si tú que no quieres que nadie pueda construir un Physics System sin pasarle parámetros, son dos cosas distintas. Pero si tú no quieres que nadie lo pueda construir sin pasarle parámetros, le pones parámetros al constructor y entonces es obligatorio pasar parámetros para construirlo. Y ya está, no necesitas más nada. Si tú no quieres que la gente pueda construir Physics Systems, entonces lo haces privado. Constructor privado, nadie puede construir Physics Systems. Y luego dirás, ¿y cómo construyo algo que nadie puede construir? Utilizando un friend. Es decir, harías una clase friend. Que es la única que puede utilizar los métodos privados. Y eso se, se hace a veces para hacer fábricas. De modo que tú puedes construir, pero solo hay una clase que puede construir esos objetos, los demás no. Eso te permitiría en un motor evitar que los usuarios creen objetos de un determinado tipo si tú no quieres. Solamente los puede crear la interfaz que tú des que los crea. ¿Vale? Pero eso, constructor privado, clase friend, que es la única que puede acceder a métodos privados. ¿Vale? Physics System. Hemos dicho que default, esto no hace falta. Bool Physics System Update, que tiene un GameContext. El GameContext necesitamos que esté incluido. Vale, ¿qué tiene que hacer nuestro Physics System? El movimiento, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? ¿Vale? ¿Qué es lo primero que necesito obtener de aquí? ¿Sí? Están en el manager, pero eso nos da igual, porque se lo pedimos a alguien en contexto. Vale, ¿qué hago? ¿Ahora para cada entity? Mm. Misterio, se queja. ¿Por qué se queja? ¿Por qué se está quejando? Miradlo aquí bien. Porque es const. Const fs entity t. Las entidades que estoy recibiendo son const. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero... Estoy pasando una referencia constante al GameConstest, con lo cual esta referencia no me permite llamar a ningún método de GameContext que no sea const. Y los métodos const de GameContext, si me devuelven datos, me los van a devolver como const. ¿Tiene que ser ¿Él? Sí. No, no con el no el a ver, vamos por partes, dime. No puedo hacer tampoco un set con ningún valor de aquí porque lo que estoy recibiendo es constante. Y si llamase a un método que cambiase, ya no sería constante. No puedo llamar a ningún método que no sea constante. Conclusión. En este caso sí, tengo que quitarle el const por una razón muy sencilla. Es porque tengo que modificar. El sistema debe modificar las velocidades de las entidades. Si no modifico las velocidades de las entidades, no puedo hacer nada con ellas vale así que el game context que recibo no puedo recibirlo como const tiene que ser un game context que no sea const a ver eso para empezar este game context no puede ser const y ahora en el game context yo tengo un getEntities const sí diría le quito el const Es pues, este está bien para todos aquellos que quieren acceder de solo lectura. Entonces tengo que crear otro método que no sea const. ¿Vale? Tengo otro método. Pero como ahora lo he añadido a la interfaz, este método hay que implementarlo en el objeto que implementa GameContext. Todos los que implementen GameContext tienen que implementar ahora este método de aquí. Así que me voy al main, al este EntityManager que es el que lo implementa. Y ahora el EntityManager tendrá que hacer este otro método que no es const. Y que va a hacer básicamente lo mismo que este. Ahora cuando yo llame con un objeto que no es const, este llamará aquí. Cuando llame con uno que es const, llamará aquí. Porque el const solo puede llamar a métodos const y el otro puede llamar a métodos que no son const. Así es que ahora puedo, si todo va bien, modificar. Ya puedo modificar. ¿Vale? Si el compilador no se queja, que se quejará a lo mejor de otras cosas. Digo yo. Que me include physicshpp que está mal puesto. Claro. Porque esto está en sys. Y ahora se queja de. No hay declaración de una función que devuelve void. ¿Qué pasa? Claro, tengo un bool aquí, que además lo tengo, ¿y qué significa ese bool? No sabemos ni lo que significa, ¿no? Así, ah, porque sí. True. ¿Por qué? Porque en este physics system no significa nada porque estamos empezando a ver otro de los pequeños problemas de la definición de interfaces. Definimos una interfaz cuando todavía solamente teníamos una necesidad pero cuando la necesidad se expande la interfaz se complica porque tiene que ser genérica para todos con esto hay que tener cuidado entonces qué ocurre que este bool de aquí si no os acordáis yo os hago memoria aquí en el render resulta que tenemos una llamada update que devuelve un bool y este bool de la llamada update es el que estamos usando en el main para devolver esto de aquí. Que es si hemos pulsado o no la tecla escape, que es la de salir. Que eso es lo que devuelve el ptc process events. Básicamente. Así de sencillo. Entonces, como ese bull tenía un propósito que era solo para eso, aquí devuelvo true y ya está, porque a nadie le va a importar lo que devuelve el physics system. Pero ya estamos viendo que tenemos un problema y esto, ojo, esto nos tendría que encender una alarma y decirnos la interfaz está mal planteada. Hay que rediseñar la interfaz, porque no tiene sentido que haya gente que tenga que devolver cosas innecesariamente. ¿Vale? Y esto nos va a pasar mucho, porque diseñaremos cosas y cuando llegue el momento de usarlas, resulta que eran para un propósito y nos tiende a los demás. ¿Vale? ¿Vale? ¿Está hecho ya mi Physics System? Lo único que se modera muy rápido, está hecho. No sé, voy a probar. Al llegar al borde igual nos morimos. Eso es, tendré que llamar al update de physics system. Entonces aquí, while render update, tendré que tener también un physics system, ¿no? pasamos el game context y que lo actualice, ¿no? Sí. Y ahora por qué se queja. Ahora por qué se queja. Un while. Variable render no es un nombre de tipo render. Ojo. En el otro fichero me había comido una llave. ¿En cuál? En el en el physics. Ah, a ver, aquí. Sí, es cierto. Muy bien, Bien visto. ¿Funcionará esto? ¡Zasca! ¿Qué ha pasado? ¡Make clean! Voy a hacer un clean, aunque mi sospecha es... ...que eso no va a ser demasiado efectivo. Pero bueno, quizá haga algo. Siempre hay que probar. Vamos a ver. ¡No! Oh, ¡Hace algo! Ah, ¡Ha hecho algo más! Pero bueno, hemos llegado a violar el segmento igualmente. No pasa nada. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? El. vale, un momento a ver el, el problema que sale es que nosotros nuestra memoria de vídeo la hemos reservado en un array tenemos un array sin más que es la memoria de vídeo cuando mi sprite baja llega un momento en el que la última línea del sprite la pinto fuera del array al intentar pintar fuera de la array violación de segmento, es lo que me está pasando ¿Vale? Simplemente tendría que evitar que mi, eh, mi movimiento dé lugar a salirse. ¿Esto lo debo de hacer en el physics system o debería de hacer un collision system? Debería hacer un sistema de colisiones, ¿no? ¿Vale? Vamos a hacer un collision system rápidamente, que nos va a costar más o menos lo que nos ha costado el physics. Poquito. Sobre todo porque no tenemos muchas cosas ahora mismo. Vamos a hacer un collision. Collision System T. Vale. Esto lo copiamos. New File. Collision. CPP. Vale. Incluye collision. Y aquí. Collision System T y ahora para todas las entidades en el collision ¿qué hago? no me gusta más evx tengo que hacer algo distinto quizá esto este es lo que querías decir ¿no? Bueno, el siguiente paso... ¿Con qué comparo esto? Con el ancho de la pantalla que... Ah, oh, mi Collision System no lo tiene. Bueno, voy a ponerlo a mano y luego me apaño, ¿no? ¿Cuál es...? ¿Lo puedo sacar del Game context. Sí, pero no tengo, no tengo interfaz en el Game context para eso, pero lo podría sacar. La velocidad ya está sumada. Physics actualizará primero... Y ahora yo tengo que comprobar si mi posición nueva se sale de la pantalla. Que por eso hemos hecho dos sistemas. Uno de colisión y uno de movimiento. El de movimiento solo mueve, el de colisión solo colisiona. ¿Sí? No. Tendré que restarle la velocidad, pero si pasa que esto tiene que ser mayor que qué. Mayor que el ancho de la pantalla. Hemos puesto a mano. ya Lo, lo corregiremos ahora en un momento. Main... 3,60 y 6,40, ¿sí? El ancho, 6,40. ¿Sí? Más. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Cambiar la velocidad también? ¿Sí? Y otro igual pero con la i. Ajá, efectivamente. Y esto es 360. ¿Sí? ¿Hará falta hacer uno si es menor que cero. ¿No? O sea, esto de aquí... ¿Y esto va a funcionar? Si pongo el tengo que invertir. Yo tengo otra pregunta. ¿Esto va a funcionar? Una pista. Esto es una pista. Así a ojo. Lo que acabo de poner en el tooltip es una pista. Es un signer. ¿Cuándo va a ser menor que cero en un signer? Never ever. Jamás. O sea, esta comprobación es ridícula. Nunca va a suceder. Jamás. ¿Qué va a pasar cuando yo a un sigler le reste 1? Se, se va a ir al máximo valor. Y entonces, cuando se vaya al máximo valor, esto de aquí va a ser también verdad. Porque va a ser mayor que 640, porque es el máximo. Me ahorro la comprobación de menor que cero porque nunca va a ser menor que cero. ¿Debería funcionar esto o me lo estoy inventando todo? ¿El? Falta un punto y coma. Dos, uno aquí y otro aquí. <ríe> aquí, ¿vale? Bueno, vamos a meterlo en el main a ver qué pasa. Bien, necesitamos un Collision System T, ¿no? Ya tenemos colisión y ahora nos falta incluirlo. ¿Funcionará? ¿Apuestas? ¿Cuántos creéis que funcionará? ¿Cuántos creéis que petará? división de opiniones, vamos a verlo. Sí. Ah. Es que si es igual a cero, sí. en vez de menor que cero... Si, si igual es igual a cero, cero. cero pierde un píxel. Pero a mí me interesa más saber qué ha pasado. Se ha ido una coordenada negativa, sí, pero... Pero... ¡Uy! ¿Qué es esto que arrastras? Vamos a ver. ¿Qué ha pasado exactamente aquí? Yo he dicho que esta condición se cumpliría... Tanto cuando me paso por el ancho, o sea, cuando voy al límite derecho y el de abajo, como cuando vaya al de arriba, porque en ambos casos esto es una variable sin signo, y esta variable sin signo, cuando sea menor que 0, tendrá el valor máximo, es decir, no va a ser menor que 0, sino va a pasar de 0 al máximo. Sí, al restar. No Eso es lo que yo estaba diciendo antes de me lo estoy inventando, ¿y nadie se ha dado cuenta. Si esta variable de aquí, e de x, le resto 1, cuando vale cero, se irá al máximo. Pero ese máximo, como las variables son circulares, y como lo habéis hecho también en ensamblador, sabéis, el máximo será f, f, f, f, lo que sea la variable, si a eso le vuelves a sumar 1 es 0. Y si le sumas el ancho, vuelve a ser algo positivo. Y ese algo positivo no es mayor que 640. Sin embargo, yo estoy en la coordenada menos 1, que, curiosamente, como esto es un signet, no es la menos uno, es la f, f, f, f, f mogollón. Que cuando suma, pues me escribo en algún lugar random muy lejano de la memoria básicamente, así es que esa comprobación exactamente no me vale ¿Qué, ¿qué comprobación tengo que poner aquí? ¿qué comprobación puedo poner para estos dos valores? que sean sin la suma evidentemente igual igual a cero no me gusta porque no quiero cargarme un píxel, quiero rebotar en el píxel cero Dilo. Con que la propia coordenada sea mayor que el ancho, ya es que la coordenada está fuera. Fuera, tanto si se ha pasado, que no va a ocurrir porque con el ancho ya la detectamos, como si se ha ido a negativos, que no son negativos sino máximos. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es lo que había que haber comparado antes, en su caso... Con lo que hubiera funcionado. Pero como estábamos sumando el ancho, un FFFFF más cualquier cosa positiva se nos vuelve a ser positivo y menor que 640. ¿Se ha entendido? ¿Quién no lo entiende? ¿Sí? ¡Uh! ¿para ¿Qué pasa? Collision 14. sido algún gazapo por aquí? Eh... Ah, el for, me he comido el. Me he comido otra vez un, un cierre. A ver. Ahí tenemos nuestro super sprite moviéndose a una cantidad de fotogramas interesante. Va, va más lento. ¿Quiere decir que se está ralentizando? ¿Sí o no? ¿Se ralentiza o no? ¿Sí? ¿Queréis que se ralentice? Ahí vamos. Ahora lo vamos a ver ralentizado. De verdad. Porque Valgrin nos introduce una especie de máquina virtual en la ejecución y eso penaliza bastante. Valgrin es muy potente... Pero esa potencia tiene un coste. ¿Vale? Ahora nuestro amigo va. Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Algún leak? No.